decenas de adolescentes entre 15 y 18 años, generalmente los sábados, domingos y días feriados, recorrían a pie, por la noche, un largo sendero que comunicaba a su pueblo con otro a pocos kilómetros de distancia, para participar en botellones, alguna fiesta juvenil o discotecas. A pesar que el camino era sin gozo entre una zona rocosa, de abundante arboleda y poco visible por las noches, los jóvenes lo conocían como palma de su mano desde que eran muy pequeños, porque siempre habían jugado por esos parajes donde exploraban todo tipo de fantasía. El único peligro, poco alejado de la vereda de aquel bosque, lo representaba un abismo de unos 40 metros, un acantilado propio de la geografía del lugar, protegido por una valla de contención segura. Un día feriado, como era costumbre, los diez adolescentes partieron de fiesta al pueblo vecino. Luego de la diversión, Alrededor de las dos de la madrugada, al regreso a sus casas por el sendero solitario y oscuro, entre risas, bromas y la tertulia propia de los jóvenes, uno de ellos se retrasó varios metros del grupo. Efectivamente, el muchacho creyó escuchar un ruido muy extraño entre árboles y maleza. y volviendo contra sus propios pasos, se puso a investigar. Al principio creyó ver un ave enorme con las alas abiertas bajo la luz única de las estrellas y una luna cuarto menguante que no daban para más. Aquella cosa se le acercó y se paró en el medio del sendero. Allí pudo corroborar el joven, que fuera lo que fuera eso, era enorme de unos dos metros de alto con el cuerpo cubierto por una sotana con capucha sosteniendo un cliente en una de sus manos peludas con garras. El terror y el pánico lo sacudió, de tal forma, que de un salto dio vueltas sobre sí mismo y comenzó a correr, desesperadamente gritando y alertando a sus compañeros varios metros más abajo. El grupo, no tardó en reaccionar. Cogieron piedras y palos que ocasionalmente ofrecía aquel sitio y se fueron al encuentro de aquella cosa. Mientras el primero, siguió corriendo hacia su pueblo sin detener su carrera desaporada, abandonando a los demás. Al grito de, te vamos a partir la cabeza estúpido chistoso. El resto de los jóvenes, fueron al encuentro y persecución de la extraña aparición, mientras el avistador llegaba a su casa más desasosejado, metiéndose en la cama bajo las sábanas. Al otro día, el muchacho se levantó, preparó su desayuno, pues sus padres como era corriente estaban en el trabajo, y salió en busca de sus amigos con la ansiedad de que le contaran sobre lo acontecido por la noche. Al recorrer las calles, le extrañó que los vecinos lo miraran de manera insistente, extraña en un ambiente generalizado de mucha tristeza. No tardó mucho en enterarse. Sus amigos fueron encontrados mutilados con los cuerpos desguazados en el fondo del barranco. Según dicen, se arrojaron al acantilado por un impulso de suicidio colectivo. Si te gustan más vídeos como este, suscríbete aquí.